Si apenas estás entrando en el vasto mundo del BIM o incluso si ya llevas rato en esto, seguramente te has encontrado más de una vez con el término LOD. Lo que la gran mayoría sabemos es que LOD significa Level of Development o Nivel de Desarrollo, pero lo que no muchos saben es que también significa Level of Definition y Level of Detail o Nivel de Definición y Nivel de Detalle en español. De hecho hay otros dos términos que también se usan como Level of Information o Nivel de Información, LOI, y Level of Model Definition o Nivel de Definición del Modelo, LOMD. Ahora, dependiendo de tu fuente de información, quizás no conozcas todos estos términos y algunos sean nuevos. La razón es porque el level of development, que es el que más se ha utilizado normalmente, nació en Estados Unidos. Mientras que level of definition, level of detail, level of information y level of model definition son términos usados mayormente en el Reino Unido. Pero bueno, bueno, antes de empezar con todo esto, ¿de dónde y por qué sale el término? Si vamos un poco atrás en el tiempo vamos a encontrar que el primero de esos términos fue el level of detail y no precisamente en la industria de la construcción sino en la computación gráfica en general por allá en la década de los 70 gracias a un señor que se llama james henry clark en términos generales el level of detail hace referencia a la cantidad de polígonos o sea la complejidad gráfica que tiene cierto elemento en un espacio tridimensional virtual de las primeras industrias en adoptar y utilizar el concepto fueron los videojuegos pero como en bim estamos todo el tiempo tratando con modelos y elementos tridimensionales pues entonces entonces también hemos adoptado este término en la construcción a pesar de esto la diferencia entre el lot de los videojuegos y el de bim es que el primero varía dinámicamente según la distancia entre la cámara y el objeto mientras que en bim el lot varía según la etapa en la cual se encuentra el proyecto en Estados Unidos, LOD son las siglas para Level of Development, y es lo que normalmente más se usa, o al menos aquí en Colombia. Este término fue propuesto por el Beam Forum y lo definen como el grado de confiabilidad gráfica y de información que tienen los elementos en diferentes etapas del proyecto. Bueno, a ver, ¿cómo así? Bueno, en otras palabras, se refiere a qué tan detallados son los objetos tanto a nivel gráfico como a nivel de información. El Level of Development está definido según el sistema de clasificación Uniformat, que acá arriba en las tarjetas te dejo un video sobre ese tema, y está representado en los Niveles lot 100, lot 200, 300, 350, 400 y 500. Y básicamente entre más alto el número quiere decir que el modelo tiene mejor representación gráfica y también mejor nivel de información. Es decir, entre más alto el número, más confiable es el elemento de parecerse a la realidad y contener la información necesaria para poder ejecutar el proyecto. El concepto más importante del Level of Development es que tanto el gráfico del elemento como su información aumentan al mismo tiempo. Es decir que hablar de un Lot 300, por ejemplo, significa un aumento tanto gráfico como de información respecto al Lot 200. Y esto es lo que marca su principal diferencia respecto a las especificaciones británicas, que en un momento las vamos a ver. Este documento que te dejo en la descripción es la especificación LOT 2015, que de hecho ya va en la versión 2019, pero es un poco más difícil de encontrar. De todos modos son muy similares y se detalla para muchos elementos constructivos el desarrollo que deben de tener según el LOT. En el apartado 2.3 definen el enfoque que se le da a cada número del LOT. Ahora, pasando a las especificaciones británicas Tenemos el resto de siglas El Level of Detail, que como ves también es LOD Se refiere a la complejidad gráfica de los elementos En cada etapa del proyecto Las etapas fueron definidas por el Beam Task Group y son etapa básica Conceptual, de diseño Definida, constructiva, de entrega Y de operación Este documento que te estoy mostrando y que te lo dejo en la descripción También es el estándar británico llamado PAS 1192-2 De 2013, que no hace mucho Fue incluido en la norma ISO 19 650, Por lo que es un documento que ya no tiene validez como tal, pero al ser incluido en la ISO tiene prácticamente la misma información y los conceptos son iguales. Entonces, para cada etapa del proyecto se puede definir el nivel de detalle de cada elemento constructivo. Esos niveles de detalle en la especificación británica se nombran como Lot 1, Lot 2, 3, 4, 5 y 6. Y cada uno quiere decir representación simbólica, conceptual, genérica, específica, constructiva y as built. No es necesario incrementar el grado de detalle conforme el proyecto avanza, o sea que podemos tener un objeto como Lot1 en una etapa de operación sin ningún problema. Con esto ya tenemos una definición más, sin embargo sabemos que en BIM no es suficiente con definir la complejidad gráfica para los elementos, sino que también se debe tener la información asociada que sea de utilidad en etapas posteriores del proyecto. Y aquí es donde entra en juego el Level of Information, o LOI, que como le indica su nombre es la complejidad del contenido no gráfico de los modelos en cada una de las etapas, y también se pueden definir con LOI 1, 2, 3, etc. Para esta especificación es un poco más difícil encontrar un documento así como el de la especificación americana, pero podemos hacer uso del NBS Toolkit, que está regulado por el gobierno del Reino Unido y que también te lo dejo en la descripción, donde podemos buscar el tipo de elemento que queramos, como las puertas por ejemplo, y consultar los niveles de detalle, y los niveles de información Ahora, estos dos componentes hacen lo que se llama el Level of Definition Que como ves también es LOD Entonces, Level of Definition es la contraparte británica del Level of Development americano Y en las últimas actualizaciones de la especificación británica Se ha hecho un intento por intercambiar Level of Definition, o sea LOD Por Level of Model Definition, LOMD. ¿Para qué? Pues para diferenciarlo del LOD americano pero entonces, ¿cuál es la real diferencia entre ambos términos? Pues que en LOD tanto la complejidad gráfica como la información son un solo conjunto es decir, que entre más desarrollado gráficamente esté un elemento, más información debe contener. Contrario al LoMD, que separa la complejidad gráfica de la complejidad en metadata. La decisión de usar LOD o usar LoMD va a estar definida por la referencia que se haya usado para construir el protocolo BIM sobre el cual se va a regular el proyecto. Por lo cual, no es correcto decir que usar el 1 o usar el otro está bien o está mal. Lo que sí está mal, pero muy, muy mal, es decir que se va a generar un modelo LOD 400, por ejemplo, puesto que un solo modelo puede contener elementos BIM con diferentes niveles de desarrollo. Ahora, ¿por qué es necesario especificar LOD o especificar LOMD para los objetos BIM? Pues bueno, hay dos razones principales. La primera es porque es muy importante definir el alcance de los modelos y su finalidad. Entonces, muy poca información será insuficiente para el uso del modelo y demasiada información innecesaria puede hacerlo poco práctico e ineficiente para gestionar. Y la segunda razón es porque no podemos pensar en tener toda la información recolectada desde el primer día, ¿cierto? Entonces es algo que se tiene que hacer progresivamente. Bueno, ya para terminar, respecto a todo este tema tengo algunas opiniones que ya son personales. Primero, de escoger alguna de ambas especificaciones estoy más inclinado a la especificación británica. La razón porque permite diferenciar entre la complejidad gráfica y la cantidad de información. Es muy lógico pensar que los elementos no van a evolucionar paralelamente en estos dos aspectos. De hecho, en la sección 7.2 del BIM Technology Protocol del Reino Unido, que también te lo dejo en la descripción, dice que la apariencia gráfica es completamente independiente de la metadata incluida en el objeto. Por ejemplo es posible tener un objeto en lot 1 con datos completos de fabricante costo especificaciones adjuntas etcétera etcétera el problema que veo en el level of development o sea la especificación americana es que restringe bastante la información del modelo y cada proyecto es diferente y puede requerir información muy diferente a la que se muestra en la especificación lo que sí es importante es que ambas especificaciones son referencias y está bien tomar alguna de ellas como base lo que no me parece adecuado es no revisarlas no ajustarlas y dar por sentado que funcionan para todos los proyectos. Ahora, la segunda opinión personal está relacionada con eso último, con dar por sentado que la especificación funciona para todos los proyectos. Y es que me he dado cuenta que muchas personas e incluso empresas no saben realmente qué esperar cuando hablan de un LOD 300 o un LOD 350, 400, cualquiera. Es decir, dicen requerir un LOD 300 o 350, por ejemplo, pero considero que lo dicen porque es el lenguaje utilizado en el medio y es algo medianamente ajustado a la realidad, entonces lo asumen como adecuado. Pero la pregunta importante es, ¿de verdad ese objeto con el LOD que tú quieres quieres tiene justo la información que necesitas, o sobran y faltan cosas que esperamos deba tener el objeto. Si estamos hablando de un LOD 300, por ejemplo, estamos restringidos a lo que dice la especificación americana sobre la información en ese nivel de desarrollo. Y si requerimos cosas diferentes, ya no estaríamos haciendo uso de la especificación tal como fue establecida. Es mucho más valioso un modelo que contenga justo la información que necesitamos y no un modelo con demasiados datos que no vamos a utilizar y que solo están entorpeciendo la forma en la cual gestionamos y transferimos la información realmente útil. Lo tercero y lo último es que considero que no realmente es necesario que adoptes alguna de estas dos especificaciones. Tú o tu empresa pueden establecer la suda propia. Lo que sí es muy importante es definir qué nivel de información gráfica y no gráfica se espera tener en cada etapa del proyecto. La información necesaria sale del EIR y debe estar especificada en el BEP, pero esos son conceptos para otros videos. Recuerda que si te gustó el contenido y aprendiste algo nuevo, te puedes suscribir al canal. Hay mucho contenido interesante que está por venir. Aquí en pantalla te dejo otros dos videos muy buenos para que no te los pierdas. Recuerda que es gratis.